Este domingo 7 de mayo tienes una cita con el Gran Teletón Juntos por la Niñez. Hazte donante desde ya en la web juntosporlaniñez.org y participe en el sorteo de un Hyundai Grand i10 2023 0 kilómetros.